La Navidad más feliz se vivió en Tijuana Hipódromo. En nuestro gran casino de Tijuana, ubicado en el Hipódromo de Agua Caliente, nuestro festejo no pudo ser más grande. Entre juego, sonrisas, premios extra en efectivo, música, baile y obsequios, la diversión no pudo ser mejor durante toda la noche. Además, la emoción aumentó al conocer a la afortunada ganadora de la hermosa y moderna Kia Sorento, último modelo que tuvimos para celebrar. La Navidad más feliz se vivió en Caliente Casino. Muchas felicidades.